Amigos de Aldía, nos encontramos desde los exteriores de la Oficina Técnica Forense de acá del Cantón Quevedo, lugar en donde en estos momentos se está haciendo el traslado de una persona que falleció en accidente de tránsito en el Cantón La Maná. De acuerdo con sus familiares, la víctima sería William Alejandro Tutillo Morillo, de aproximadamente 32 años de edad. El hecho se registró en el Cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, y sus familiares han llegado hasta este lugar para poder retirar el cuerpo y llevarlo a velar en su lugar natal. Sus familiares han mencionado que no conocen mucho sobre lo ocurrido en el accidente de tránsito, por lo cual esperan también que las autoridades realicen las respectivas investigaciones y por determinar qué ha sido lo que ha ocurrido. Ya en estos momentos se ha terminado de realizar la autopsia ya el cuerpo ha sido ingresado pues, en la caja fúnebre y ya se están haciendo los últimos trámites que son en documentos para poderlo llevar hasta su lugar natal, como han mencionado sus familiares. Como les informamos, el hecho se registró en el cantón La Maná. Viene uno de los primos, viene uno de los primos para poder conversar. Amigo, ¿dónde van a llevar a velar a don Alejandro? Hola, muy buenos días. Eh, en La Maná. ¿Exactamente en qué lugar? Eh, en la Maná, eh, al lado del Cuerpo de Bomberos, aquí a la residencia de mi primo. ¿Cómo fue que ocurrió este accidente, según lo poco que ustedes han logrado conocer? Bueno, lamentablemente uno no, no se va a morir en las calles, ¿no? sucede que realmente son cosas que...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 a pie, en bicicleta, en carro, a bordo, ¿de qué se movilizaba? No, tenía una, una motocicleta, una motocicleta andada, sí. Eh, ya le digo, o sea, nadie, nadie sale a la calle a morirse, pero sabes que a veces las personas que andan en sus vehículos puede que haya, haya tenido su teléfono encendido o, o, o desprevenidamente viró mucho, o sea, prácticamente eso hay, eso hay que analizarlo, ¿no? Hay, hay videos, hay cosas que hay analizar con la, eh, con la justicia, entonces hay, hay que ver. ¿Y la otra mal. persona eh, involucrada en el accidente de tránsito fue detenida o qué pasó? Eh, bueno, realmente no sabemos lo que, lo que pasó, pero hay indicios que estuvo detenida, algo así, pero no. No, no sabemos nada. ¿Y bueno, ustedes como familiares esperan que se haga justicia en este caso? Bueno, hay que esperar que primeramente la justicia divina se encargue de las cosas que pasan en la vida y, y el resto se encargará la, sí, la, parte, la parte judicial. Puede ser, ¿no? Puede no sé. ¿Qué se dedicaba don Alejandro? Bueno, mi primo prácticamente guardia de seguridad. Y estaba en una empresa muy consolidada aquí en, la, en el Ecuador, entonces recién estaba eh, trabajando en una empresa muy consolidada, entonces la tragedia prácticamente fue lo que ¿Y ¿Era casado, soltero? No, soltero, era soltero. soltero sí. ¿Vivía con los padres todavía. Sí, con los padres, sí. Ayudaba, uno, un muchacho muy, muy, eh, muy ejemplar en la familia, no tenía sus vicios. Prácticamente trabajaba porque realmente porque el, el, el oficio a él le gustaba, ¿no? Entonces, son cosas que pasan en la vida y pienso que, que, que Dios lo tenga en su santa gloria y que y descanse en paz. ¿Me ayuda con su nombre? Eh, mi nombre es eh, Paulo Pilaguano, eh, soy primo de Alejandro. Gracias don Paulo, muy amable por esta información, a pesar de su dolor eh, ha podido conversar con nosotros. Esa es la información amigos que les podemos llevar desde acá del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la morgue del Cantón Quevedo, donde ya en estos momentos está siendo retirado, como les explicábamos, el cuerpo del joven lamanense William Alejandro Tutillo Morillo, de aproximadamente 32 años de edad, quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta hacer un mandado. Gracias a todos los que han permanecido conectados. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también revisar nuestra información en www.aldia.com.es.